Hola, yo soy Jorge Gutiérrez. ¿Quieres saber las tendencias para llevar a tu empresa al próximo nivel en el 2019? Las empresas se mueven rápido, necesitan estar ganando clientes y tener más revenue día con día. Si estás viendo este video, es porque posiblemente ya estés listo para llevar a tu empresa al próximo nivel. Comienza aplicando estas tendencias. Número 1. Marketing Omnicanal. Antiguamente se utilizaba el marketing multicanal. Lo que quiere decir que tus clientes podían llegar a tu plataforma y tener comunicación con ellos a través de vía chat. Si llegaban a través de Facebook, podías comunicarte con ellos a través de Messenger. Si enviabas un correo email, se podían comunicar contigo a través de email. Lo que hace el marketing unicanal es tener todos esos canales conjuntos. Para esto, utiliza técnicas de grow hack, pago por clic, contenido, redes sociales. La lista nunca acaba. Número 2, búsqueda de voz. Amazon Echo, Google Home, Apple Home, las bocinas inteligentes se están volviendo más popular día con día. Esto nos deja un mundo de ganancias, ya que la gente está buscando por más rapidez a través de la voz y obviamente por seguridad. Cuando uno va manejando, prefiere utilizar la voz que buscarlo con la mano. Para estar optimizado en búsqueda voz, primero debes de tener un certificado de seguridad. Tu SEO debe de ser long term, ya que la gente siempre busca términos muy largos, como si estuviera teniendo una conversación. Y por último, debes de tener una amplia velocidad móvil. En México está aumentando demasiado la búsqueda de voz en la generación Z. Yo todavía no estoy tan convencido de esto. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes la han utilizado? Comenten en el video si la han utilizado. 3. Optimización de conversión. La publicidad día con día se está volviendo mucho más cara. Si tu sitio no está optimizado para conversión, no vas a tener oportunidad alguna, al menos que tengas mucho presupuesto. Para eso utiliza herramientas de calor para medir la conversión de tu sitio. Realiza A-B Tasting día con día. Número 4 analíticas. Las analíticas se van a volver más populares día con día. Ya no solo vas a estar midiendo clics, leads, retorno de inversión, life value. Ahora vas a tener que aumentar la lista de tus KPIs. Vas a tener mucho más crecimiento tu empresa si tienes todos los KPIs bien definidos. Debes de aumentar la lista de KPIs día con día. 5, video. El video va a ser el futuro. Si llegaste hasta esta parte del video, es porque tuvimos interacción. El contenido escrito se está volviendo más difícil día con día. El contenido debe ser relevante. Casi todos están en las primeras posiciones. Nada es relevante y siempre es el mismo. Si quieres sobresalir, vas a tener que realizar videos. Estas son algunas de las cosas que el marketing digital va a cambiar para el 2019. Gracias por ver mi video. Comenta, dale like, suscríbete a mi canal si te gustó, claro. Estaré subiendo videos constantemente. Solo me queda una pregunta. ¿Estás listo para crecer?